Hola, soy Atenza Sangüesa de Crean 3 d y en el video anterior les enseñamos a calibrar la impresora 3D. Ahora vamos a cargar el filamento, es decir, vamos a colocar el filamento en el extrusor. Acompáñenos. En el menú central presionamos Enter, nos vamos a Control, Filamento y Cargar Filamento. Se va a calentar hasta 220 grados o hasta 210 y una vez que llegue la temperatura... Nos va a indicar y esa es la temperatura a la cual se debe insertar el filamento. Una vez llegada la temperatura, la máquina nos, nos avisa que tenemos que insertar, insertar el filamento y presionar, presionar el botón. Hay que fijarse que el filamento esté apto para ser introducido en el nozzle. En este momento tiene una falla aquí en la punta. Y vamos a corregirla. Este es el problema. Tiene la punta con una forma rara. Entonces nosotros vamos hasta un punto común y cortamos. Y ahora está apto para ser colocado. Sí. Lo insertamos en el hoyito del medio hasta que toque los dientes. Los dientes de la rueda que está por dentro. Presionamos. Presionamos. Presionamos. presionamos la rueda empieza a girar, toma el filamento y lo hace salir por el otro lado. En este momento la impresora está lista para empezar a imprimir, Está calibrada con el filamento puesto. Pero ahora vamos a sacar este filamento en qué por, el, por esa casualidad que uno necesite cambiar de color a rojo, a azul, a amarillo o a cualquier color que disponga. Procedemos a descargar. Procedemos a descargar. Es básicamente el mismo procedimiento. Vamos a control. Filamento. Descargar. ¿Qué está haciendo? Tiene material derretido por la temperatura. Recuerden, le dimos descargar, esperamos que se calienten, bota el material, el que tiene adentro, y tira hacia afuera. Recomendamos dejar la punta preparada para la siguiente vez, entonces cortamos el, la parte que está con mal diseño. En este video aprendimos a cargar filamento y descargar filamento, con lo cual, más la calibración estamos listos y preparados para empezar a imprimir. Cualquier duda o comentario puedes dejarlo más abajo, escribirnos. Si nosotros te responderemos, lo responderemos en un video futuro. Recuerda darle like al video, suscribirte. En algún lado tiene que estar el botón. <ríe> Muchas gracias, soy Sebastián Sangüesa de CREAN 3D.